Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Kiriat Sotillo, conocida en redes como Kiki Kikisoy. Vengo de la ciudad de Caracas, Venezuela. Actualmente resido en Bogotá, Colombia, hace más de cuatro años. Eh, soy productor audiovisual graduado, soy profesor de modelaje y de artistas integrales. Y pues también eh, me considero que desde mis redes sociales dejo una puerta abierta para todos aquellos que tengan inquietudes acerca de la vida misma.